La vida en la Tierra está acosada por incertidumbres y a menudo, sin saberlo, todo el mundo trabaja bajo el yugo de las desventajas. La humanidad está aprendiendo a lidiar y adaptarse a los obvios impedimentos visibles. Apenas ha comenzado a abordar las desventajas mentales, emocionales y espirituales. Las desventajas mentales, emocionales y espirituales son por lejos mucho más reales e insidiosas. Debido a su invisibilidad, ellas son más difíciles de tratar. Las desventajas espirituales están entrelazadas con las mentales y ambas afectan las emociones. Y aunque las emocionales parecen ser más fáciles de tratar, de hecho, son las más difíciles. La causa es a menudo la falta de amor y aceptación por parte de los padres, una falta de nutrición. Con frecuencia ya comienza antes de la concepción, si la joven pareja no está preparada para asumir la plena responsabilidad de la nueva vida que están creando. Sin embargo, siempre está presente el invisible espíritu de Dios. Mayormente, el tan nombrado hacer el amor, no es más que un momento aleatorio en el tiempo, sin pensar en las consecuencias eternas, pero que a menudo culmina en la creación de una nueva vida. El mundo todavía vive separado de Dios y es ajeno al amor del Creador. Los abusos son desenfrenados, ya que a menudo hay una falta total de respeto por la vida humana y la dignidad. ¿Es realmente tan sorprendente que haya todavía tan pocas almas buscadores de la verdad? Las desventajas emocionales y mentales influyen en la vida espiritual. Es necesario que ocurra mucha sanación en todas estas áreas. Y esto no se logra con químicos de ningún tipo. La sanación comienza en la vida interior, con una verdadera y sincera búsqueda del verdadero propósito del don de la vida misma. La puerta abierta a toda sanación. Hay mucha ayuda celestial disponible y todo lo que uno tiene que hacer es pedir en oración sincera y sentarse en meditación para escuchar las respuestas. Las puertas siempre están abiertas, pero es en la mente atenta y la vida consciente que se descubren esas oportunidades. Hay lecciones que aprender experiencias que ganar para el crecimiento de un carácter fuerte y confiable. Vuelvan al silencio interno y escuchen la voz interna del Dios eterno.